Tardes, noches y días para aquellos que nos escuchan hoy o mañana o en el futuro. Mi nombre es Marcela. Muchas gracias por la invitación y estamos aquí hablando hoy sobre este tema muy interesante que es eh, el tercer ojo de la conciencia. Y es que, este, como cada martes nos vemos para hablar de diferentes temas. Eh, Hemos estado, eh, aquellos que están interesados en la meditación, eh, muy curiosos muchas veces por eh, qué es esto del tercer ojo, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de este tema y voy a compartir mi imagen para que podamos ver esta presentación que tenemos el día de hoy. Y es que en esta linda imagen que ustedes pueden ver, obviamente del oriente, eh, se han representado muchísimo a uh, muchas, digamos, divinidades o seres espirituales con este símbolo en el centro de la frente eh, y que se le ha llamado como un tercer ojo, ¿no? Eh, y este, alguna, tal vez los que están interesados en meditación han escuchado alguna vez esta frase de, de abrir el tercer ojo, ¿no? Entonces, ¿qué significa todo esto? Esto es lo que vamos a hablar hoy y la idea es que podamos eh, profundizar eh, mucho en lo que significa en términos de eh, el Raya Yoga, que es lo que estudiamos en esta escuela de Brahma Kumaris. Entonces... Cuando escuchamos abrir el tercer ojo, vienen muchas ideas a nuestra mente, ¿no? Entonces, eh, muchas veces se puede visualizar como casi como una cuestión física o algo que viene a través de una experiencia mítica o mística, ¿verdad? Eh, incluso si lo googlean, en, en, en, obviamente en Google, <ríe> van a ver todo tipo de cosas, ¿no? Como tocar esto o hacer lo otro, eh, y incluso en el, en el occidente, en este lado del mundo, cuando hablamos de conciencia, muchas veces la imagen que se nos viene es esto de el angelito y el diablito, ¿verdad? Las diferentes voces internas que nos hablan. Y esto tal vez no está totalmente relacionado con el tercer ojo, eh, si lo vemos desde la perspectiva oriental, pero desde la perspectiva que vamos a hablar hoy del Raya Yoga, creo que todo esto tiene mucho sentido. ¿Cómo vamos a entender esta idea del tercer ojo de la conciencia? Para esto, entonces, vamos a, a mencionar eh, lo que estudiamos aquí en el Raya Yoga, porque este, si bien hemos estado diciendo que no es una cuestión física, entonces, ¿por qué se le llama ojo? No? Y es que estos ojos, los físicos, eh, funcionan para ver, ¿no? para tener una visión del mundo físico. Ahora, en el caso de eh, la espiritualidad o eh, las prácticas de lo interno, estamos siempre eh, buscando tener una visión diferente, que no esté basado en solamente en las cosas externas. Entonces, por eso se le ha llamado como un tercer ojo, porque es el, esa capacidad que todos tenemos, naturalmente, innatamente, de poder ver desde adentro hacia afuera. Entonces, eh, es muy, muy eh, interesante empezar, empezar a ver esto como una especie de visión interna que te permite ver todo desde una forma, incluso lo externo, pero desde una perspectiva mucho más profunda, ¿verdad? Y como lo pueden ver acá, este, pueden ver eh, que la idea es entender, o sea, la, la visión que estamos buscando regresará, es poder conocer quiénes somos nosotros, cuál es nuestra esencia, y no solamente eso, pero ¿de dónde originalmente vengo? Si de verdad soy un viajero del tiempo y del espacio a través de todas estas diferentes experiencias que tenemos en este mundo físico. Y últimamente, ¿a quién como un ser espiritual pertenezco a? Entonces, como pueden ver, es una, un tema muy amplio, ¿verdad? Y vamos a tratar de resumirlo en unos pocos minutos, que es lo que tenemos acá. Pero la idea de estas charlas es de como de crear un poco más de, no solo conciencia, pero curiosidad, para que ustedes también pues busquen profundizar en los cursos de meditación que se presentan, etc. ¿no? Entonces... Eh, bueno, aprovecho para saludar a los que están mandando sus mensajitos, a Yamilet Méndez, a Diana López, Margarita Cascante, Estela Romeri, Lidia de Aguirre, desde Chicago, qué bonito saber que están viendo desde diferentes partes, de no solo de Latinoamérica, pero de Estados Unidos y quién sabe dónde más, ¿no? Entonces, continuando con el, con el tema... Eh, Vamos a hablar un poco entonces de cómo vamos a responder esa pregunta de quién soy yo, ¿verdad? Porque entonces lo que estamos diciendo cuando hablamos de estos temas es una cosa es entenderlo, pero otra cosa es de verdad tener como una visión de esto. Una visión, quiero decir yo, que sea tan claro que es que como que si lo estuvieras viendo con tus ojos, imagínense. Entonces, ¿quién soy yo? ¿verdad? Porque hemos estado totalmente como detrás del velo, por así decirlo, de muchas diferentes capas externas, de cosas diferentes que tenemos cada uno y que están representadas a través de esta máscara física que todos tenemos, ¿no? Y les podemos llamar etiquetas, ¿verdad?, que están muy relacionadas con toda esta parte externa de nuestro rol que interpretamos en el mundo de madre, de hija, ¿verdad? Nuestras actividades físicas, nuestras carreras, nuestras eh, quehaceres, etcétera, relacionados con todo lo que nos identificamos externamente basado en este gran, llamémosle, eh, vestuario físico, ¿no? Pero entonces, de verdad, para tener una apertura, una visión de quién soy yo, tengo que ir muchísimo más de todas estas cosas, ¿verdad? Y para esto, antes de entrar en, en, en eso, quiero contarles una historia de la India que me, me parece muy, muy, no solamente interesante, pero cómica también, como muchas de las historias que hay allá. Y es que eh, esta imagen que ven acá es de un gran gigante, que se llamaba Kumbakarna en las historias de allá, ¿verdad? Que era sumamente poderoso, fuerte, era el guerrero más fuerte, ¿verdad? Que existía en, en aquellas épocas y que tenía solamente una debilidad, que era que le gustaba mucho comer y dormir, ¿verdad? Entonces en las historias de ellos es muy gracioso porque muchas veces estaban, venían los enemigos, ¿verdad? La batalla y necesitaban a y nadie lo podía despertar porque estaba tan dormido, ¿verdad? Entonces esta imagen representa a este, a este gigante que era el más poderoso, pero que estaba dormido, ¿verdad? Y si vemos hoy en la actualidad, podríamos decir que sentimos de una u otra forma y por eso estamos buscando ir más adentro en nuestras vidas, que el mundo de alguna forma está de verdad dormido. ¿Dormido a qué? Pues dormido a todo eso que es tan importante lo interno, ¿no? Porque está muy basado en lo externo. Entonces, cuando sentimos que la sociedad, las redes sociales, este, la educación, eh, muchas diferentes, la cultura, ámbitos, de alguna forma están, por así decirlo, confabulando a que quedemos en ese espacio de letargo o de ignorancia, digámoslo así, donde estamos, entre comillas, ignorando de verdad muchas cosas importantes en la vida y dándole prioridad a otras que tal vez son mucho más temporales y que no tienen, eh, pues, por así decirlo, la, la, el énfasis que tal vez cuando yo esté en los últimos días de mi vida tal vez no van a verse tan importantes como se ven en este instante, ¿verdad? Entonces es un reto, por así decirlo, mantener esa conciencia una vez que ya yo he llegado a tener alguna experiencia de de esa capacidad interna que tengo, porque todos podríamos decir que somos guerreros también muy poderosos en nuestra naturaleza, pero al mismo tiempo si la pasamos en lo externo, verdad? en una vida que está por así decirlo muy todavía aferrada a las cosas temporales, eh, pues de alguna forma podríamos decir que estamos dormidos, verdad? Entonces, el reto aquí es poder llegar a primero entender entender una comprensión, pero para que esa comprensión en la práctica nos lleve a la experiencia de quién realmente soy yo. Y así como vemos en esta imagen, tenemos la parte externa física, que bueno, si le ponemos piel y maquillaje, es la que todo el mundo quiere tener, ¿verdad? Y que si vemos las fotos de Facebook y las redes sociales, es la apariencia en la que reina muchas veces, ¿verdad? Pero en realidad todos sabemos que eso es temporal. Y no solamente eso, todo lo que viene en el paquete de, ese, de, ese, de esa visión o esa perspectiva de la vida es temporal, ¿verdad? Entonces realmente llegar yo a poder este, tener una experiencia de yo, ese viajero, ese... Ese ser de paz, de luz, de amor, de compasión, que constantemente tiene la capacidad de poder verse a sí mismo y a los demás de la misma forma y no quedarse estancado por aquello que siempre está cambiando, todo lo que está relacionado a este traje físico, ¿verdad? Entonces no significa que yo ahora tengo que encerrarme en una jungla, o este, irme a un convento, ¿verdad? Yo puedo seguir viviendo mi vida y, y ser feliz y disfrutar y compartir, pero al mismo tiempo con los verdaderos anteojos, con ese tercer ojo abierto, por así decirlo, con esa capacidad de ver de adentro para afuera, ¿verdad? Claro, para esto, entonces vamos a ir un poquito más adentro todavía, que estas son cosas que hablamos en el curso de meditación. Y que vamos a mencionar con pinceladas acá y que les invito a que ojalá puedan de verdad. Hoy tenemos el curso en la internet, presencial, en diferentes centros donde sea que vivan ustedes. Así que es muy fácil acceder a más detalles sobre esta información, ¿verdad? Pero vamos a, a mencionar un poco el funcionamiento de nosotros mismos, ¿verdad? Eh, brevemente y es que tenemos como tres grandes digámosle órganos principales internamente verdad uno es el que es tiene la capacidad de sentir de pensar de crear ideas deseos verdad y que constantemente es la parte constantemente es la parte creativa otra es la sección que este tiene la capacidad de de toda esa creación elegir Cómo quiere ver las cosas. De todo lo que le presenta al mundo y su pasado, tiene la capacidad de elegir y no solamente este, ser una, digámosle, una, no una víctima, pero bueno, digamos, una víctima de todo lo que me ha pasado a mí o de lo que el mundo me está bombardeando. Pero siempre, si puede observar a través de ese ojo, ¿verdad?, de esa visión interna, puedo entonces decidir cómo ver el mundo. Ese le llamamos intelecto. Y el tercero son los sanskaras, que es lo que, les, lo que significa, es una palabra de la India que significa memorias, hábitos, tendencias... Eh, todo lo que está grabado Y por eso tiene ese símbolo de la cinta Acá, ¿verdad? Que está grabado Y, y que viene de como consecuencia De todo lo que yo he pensado Sentido y decidido en mi vida ¿Verdad? Entonces constantemente estamos Creando, escogiendo Y guardando o grabando Y cada vez que estamos pensando ¿Verdad? O creando algo internamente En realidad eso es una eh, consecuencia, digámosle así, de todo lo que ya está grabado allí, de todas esas memorias, hábitos y tendencias, entonces como una especie de ciclo, podríamos decirle así, constantemente y que a cada momento está sucediendo y, y así funcionamos, ¿no? Entonces, ¿para qué estoy explicando esto? Porque de verdad si no está esta segunda, que de verdad en el Raya Yoga le llamamos a esta meditación la meditación del intelecto, si esta parte no está siendo ejercitada, empieza como por así decirlo a cerrarse ese tercer ojo, ¿verdad? Porque en realidad el tercer ojo es esa capacidad de ver de adentro para afuera, de, de por así decirlo, de ver con rayos X a las almas y no ver lo que las apariencias, no solamente externas, pero o lo que, lo que están tratando de mostrar o lo que yo estoy tratando de mostrar, pero verdad de leer de verdad el ser, ¿verdad? Y su creación interna. Entonces, podríamos decir que aunque estos tre tres funcionan totalmente, no siempre estamos funcionando utilizando los tres, ¿verdad? Este intelecto tiene la capacidad de existir o de, de funcionar si yo lo ejercito, como cualquier parte de mi cuerpo también. Si no se ejercita, se atrofia, ¿verdad? Pero eventualmente lo que sucede es que si este intelecto o ese tercero pues empieza a cerrar, ¿qué empieza a suceder? Entonces, todo lo que se me ocurre, que yo he creado hábitos que me vienen a la mente o que vienen desde el mundo externo, pizza Riquísima. Veo el comercial, ¿verdad? O como está en esta foto, las donuts, más bien las, las donas ¿verdad? Entonces, veo el comercial y digo quiero, ¿verdad? Entonces, casi que no hay capacidad de decir que no. Es cuando el tercer ojo o esta capacidad de, de escoger no está siendo una opción, no está funcionando, entonces yo hago lo que, lo que se me ocurre, por así decirlo, no hay como un filtro, no hay la capacidad de, como le llamamos, fuerza de voluntad para decidir qué es lo que es bueno para mí, no, ¿verdad? Entonces, eso puede ser un problemita, ¿verdad? Como todos hemos pasado por ahí, y otro problemita cuando está cerrado ese, ter ese tercer ojo, este intelecto, es que muchas veces estamos funcionando en piloto automático, ¿verdad? Que es similar a lo que estaba diciendo anteriormente, que estamos totalmente repitiendo hábitos, ¿verdad? Y no sé si han escuchado ustedes que eh, se habla que después de, no sé, no recuerdo exactamente, lo escuché hace un tiempo, eh, después de cierta cantidad de repeticiones, ¿verdad? Ya se vuelve un hábito. Y no recuerdo si eran 20 algo o algo así. Imagínense, y ese hábito se puede ir haciendo cada vez más y más y más profundo, entre más lo repita. Entonces, de, rep de repente se vuelve una criatura de un hábito, ¿verdad? Y como en esta foto acá o en esta imagen, terminamos siendo como especies de hámsters laborales o de cualquier otra cosa que yo practique, ¿verdad? Sin ni siquiera muchas veces preguntarme por qué hago lo que hago, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para darle fuerza, para ejercitar este intelecto, esta capacidad que la hemos representado aquí como esta persona que puede reconectarse consigo mismo y con el Ser Supremo, por eso tiene esta línea, de arriba, en el medio incluso del caos, ¿verdad? Porque esa es la meta, esa es la meta del Raya Yoga, poder de una u otra forma Llegar a tener la capacidad de que nada me influencie si yo así lo quiero. Entonces, eso requiere mucho poder, ¿verdad? Suena poderoso. Y si les suena poderoso y les interesa, entonces hay que tener mucha valentía. ¿Por qué? Porque básicamente estamos de alguna u otra forma, como lo decíamos antes, si el mundo está medio dormido, hay que atreverse a ir contracorriente. ¿Verdad? Y contracorriente significa que entonces tengo que hacer cosas que la mayoría de la gente no está haciendo, ¿verdad? Aquí mencioné cuatro que nos parecen muy importantes en el Raya Yoga porque son las que nos permiten abrir ese tercer ojo, esa visión de, de que yo soy paz y de poder ver lo mejor mío y de los demás, ¿verdad? Que le llamamos en el Raya Yoga la conciencia del alma. Entonces vamos a hablar brevemente de cada una. El autoconocimiento, que es el estudio de uno mismo, como lo que están haciendo ustedes ahorita mismo. Están escuchando algo que es sobre el ser y sobre cómo ir de verdad eh, despertando esas capacidades internas. ¿no? Y esto es súper importante porque eso es lo que va a crear como el alimento, la nutrición, para que la mente entonces tenga cosas muy positivas para para poder no estar perdiendo el tiempo de un lado y segundo sacar beneficio de todas las situaciones que vienen saber cómo, cómo conocer cuáles son mis cualidades mis fuertes por así decirlo para que yo pueda utilizarlos y eh, potencializarlos incluso más cuando lo necesite ¿verdad? porque cuando ya vienen las situaciones eso es como la, la prueba, el examen pero el estudio no se hace en el momento que tienes un examen el estudio es una preparación que es to, to, todo el tiempo, ¿verdad? En el caso de la vida nunca termina. Luego tenemos la meditación como otra gran este, práctica que definitivamente podríamos decir que después de alimentar la mente con conocimiento y, ¿verdad? Alimento para el alma, podríamos decirlo, es la meditación lo que nos va a permitir es traer ese conocimiento a la experiencia, ¿verdad? Y cuando hablo conocimiento a la experiencia estoy hablando de mí mismo, como lo mencioné antes, pero también quiero agregar esa conexión con el Ser Supremo, con el Creador o con la, la fuente de todas las cualidades. Porque cuando estamos viéndola, como dicen en Costa Rica, peluda, ¿verdad? O sea, cuando las cosas se ponen feas, muchas veces... ¿Verdad? Lo que nosotros hemos cultivado a veces no es, no es suficiente, necesitamos una ayudita extra, ¿verdad? El océano de la paz tiene todo lo que necesitemos, ese almacén de cualquier cualidad, ¿verdad? Luego, otra cosa que es ir contra el corriente últimamente es de verdad tener un estilo de vida saludable, cu cuidar muchísimo cuáles son mis hábitos cotidianos, ¿verdad? estamos hablando no solamente de la alimentación pero mis actividades ¿verdad? ¿qué estoy haciendo durante el día? y muchas veces tal vez no es que ande yo robando o este, qué sé yo cosas que se verían malas externamente, pero si ando teniendo mucho pensamiento inútil, por ejemplo, durante el día criticando, viendo a los demás ¿verdad? todo eso también no es saludable para mí, ¿verdad? entonces todo eso se va Estudiando con, con, bueno, parte del estudio es esto también, ir implementándolo en la vida, ¿verdad? En las actividades que hacemos cotidianamente, cuidándonos a nosotros mismos y haciéndolo por amor propio y no por seguir reglas de ningún tipo, ¿verdad? Y la cuarta actividad que nos puede ayudar muchísimo es servir a la comunidad, ¿verdad? Porque muchas veces cuando estamos pasando por situaciones difíciles, otra cosa que nos ayuda a sacarnos de ese vaso de agua en el que nos estamos ahogando, sea enfermedad o problema de una relación, etcétera, es de verdad poder sentir que yo puedo aportar algo importante al mundo. Y no necesariamente tiene que ser que yo vaya a correr una maratón contra el cáncer o alimentar a los pobres, lo cual está muy bien, ¿verdad? Pero incluso pasitos pequeñitos como... ¿Verdad? Ponerme metas cotidianas de, de, de cosas que yo quiera practicar, ¿verdad? Para que, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué quiero yo ver en el mundo? Porque es muy fácil estar diciendo, ay, criticando y que los gobernantes y esto y que las calles y los huecos, ¿verdad? ¿Verdad? Pero si entonces lo que yo quiero ver en el mundo, yo estoy contribuyendo a esto, ¿verdad? Si quiero ver más gente en paz y no tan estresada en, en las carreteras, por ejemplo, bueno, déjame empezar conmigo, ¿verdad? ¿Cómo voy a intentar hoy ponerme esa meta de mantener mi paz donde sea que esté manejando, por así decirlo? En fin, estoy dando algunas ideas, pero esto es como cosas que pueden de verdad hacernos pensar para... Poder de verdad darle la, la vuelta a la moneda de, lo que, de, de ese de esa despertar interno que estamos buscando, ¿verdad? Porque no es una cuestión de solamente escuchar una charla y ya, pero es una cuestión también de, de cómo yo voy a implementarlo en mi vida, ¿verdad? Y es que otro tema que quería mencionarlo grave, eh, brevemente es esa conexión que se los mencioné anteriormente con el alma suprema, como le llamamos en el Raya Yoga, a Dios, que es lo mismo, pero pues usamos esa palabra para ser más estándar, ¿verdad?, para ninguna religión específica. Y es que de verdad... Eh, para poder, de bellar, yo, o sea, la conciencia de, de ese tercer ojo o crear una conciencia espiritual y, y ya eterna, digámoslo así, no de cosas que vienen y van, que es lo que sucede en este mundo físico, es qué mejor es que yo de verdad empiece a, eh, bueno no empiece, que le dé como por así decirlo prioridad a Aquel que siempre está despierto, <ríe> aquel que nunca se le cierra ningún ojo, ¿verdad? <ríe> eh, en términos espirituales estoy hablando, ¿verdad? O sea, aquel que siempre está 100% amor, 100% paz, 100% lo que sea que yo olvido, ¿verdad? Porque podríamos decir que en el momento en que yo llegué incluso a tener conciencia de ciertas cosas, es como que se abrió este ojito, ¿verdad? de mí mismo, de los demás, de Dios, etcétera, pero eventualmente si se me olvidan, se vuelve a cerrar, ¿verdad? Entonces es una cuestión de cuánto, o sea, el recordar, decimos en el Raya Yoga, es de verdad cuánto puedo yo mantener esa atención abierta y, y una atención que no es tensa, ¿verdad? Es atención y no tensión. Una atención que está como, por así decirlo, eh, interesada o aplicada en de verdad ver las cosas con profundidad, ¿verdad? Entonces, como, como dice aquí en esta imagen, es una cuestión de un pensamiento. Ese recuerdo y salir del olvido de quién soy yo está muy conectado con ese único pensamiento con el cual yo puedo conectarme con él. Y ese pensamiento es muy poderoso si de verdad yo entiendo qué es, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Porque no soy solamente entonces un ser de paz, un, un viajero en el tiempo, en el espacio, una luz, un ser no físico, pero al mismo tiempo soy un hijo del océano, de, de todas esas cualidades, y un hijo nace con un derecho a, su, a la herencia de su papá, ¿verdad? Entonces reclamar ese derecho es simplemente ver lo afortunado que soy, ¿verdad? estar consciente de esa fortuna y bueno, cómo es que puedo reclamar esa herencia, ¿verdad? Viendo que de verdad como con mi papá yo puedo ver, ah, tenemos la misma nariz o tenemos esta cosa o esta cualidad, etcétera, que compartimos o esta personalidad, igualmente compartimos cosas muy, muy profundas con este papá eterno que es la paz, el amor, la felicidad, la pureza que a nuestro Potencial es diferente al del, del, de él, pero igual, como océano, ¿verdad? Yo puedo, lo que veo en mí es como una especie de espejo de quién es él, ¿verdad? Y de verdad lo que buscamos en, en, en esa reconexión es una relación, porque eso es lo que todos conocemos. Sabemos que a través de una relación podemos reconectarnos con algo de alguien, ¿no? Entonces, ¿cómo no con mi papá? Y esa es la forma de ir re, regresando a ese original eh, lenguaje del silencio que podríamos decir, que es esa comunicación de entre este ser y yo. Ya no como un ser físico yo, pero como este hijo del océano de la luz, ¿verdad? Entonces... Este paso es como el, el último paso, podríamos decir, el cual nos va a permitir de verdad ver como Dios ve en esa conciencia sin límites, sin ningún techo, que vean nada de debilidades, pero que solamente ve luz, ¿verdad?, y es tan hermoso. Y ya para cerrar, ¿verdad?, entonces esa es la meta que tenemos en el, en el Raya Yoga. Para de verdad mantener ese ojo siempre abierto, tenemos que soltar todo aquello que nos mantiene atrapados a la visión totalmente temporal, ¿verdad? Que es eh, entonces vernos solamente como estos personajes dentro de esta gran película de la vida, eh, Dependiendo de su historia y de lo que les ha pasado y de sus relaciones, pero más allá de todo eso, por unos instantes poder volar, ¿verdad? Lejos de todo lo que es este, que pueda de alguna u otra forma causarnos algún tipo de sufrimiento. Entonces, ¿qué les parece? Yo quería comentar, compartirles una, un pequeñito video para terminar, que es, este, es una, como una representación visual, digamos, de lo que es esta práctica que estamos buscando. Básicamente una representación de que somos como baterías y que esta batería, como cualquier batería, se desgasta, ¿verdad? Y la idea es que para que de verdad yo pueda de verdad mantenerme despierto internamente, necesito mantener esa batería cargada. Y esa batería se carga a través de esa conexión que estábamos mencionando para terminar con. Con el ser supremo que nos recuerda a quiénes somos y, y nos lleva a esa, a esa esencia. Entonces quiero agradecerles mucho a todos por su atención. Que tengan una muy feliz tarde, noche y mañana.